Americanino presenta Surco en Rock and Pop Bueno, mi interés por los vinilos comenzó bien chica bueno, primero el tema de la música ya era súper importante para mí. Y bueno, y en mi casa había un montón de vinilos que nadie pescaba, nadie escuchaba. Y uno me empecé a seleccionar de a poco los que me gustaban y empecé a juntar discos. Como que siempre estoy mirando, como que compro de acuerdo a lo que encuentro. Y bueno, a veces también compro por internet cosas que ando buscando. A veces compro discos de los 80. No conozco la banda, me gusta la carátula, me parece interesante el nombre, el sello y si es del 80 lo compro. Bueno, la torna me la regaló un tío que, que vivió en mi casa. Él veía que yo amaba la cuestión de los vinilos y le encantaba, me preguntaba siempre. Y un día viajó a Argentina y creo que se quiso quedar a vivir allá y me dejó la torna mesa y la haré. Rock and Pop y Americanino están presentando Surco. Hoy la productora de Joya Magazine, Fernanda Urbizu. Últimamente estoy comprando harto folk y música ambient, que es como lo que más estoy escuchando ahora, como música más tranquila, como más viajera, cachai. A mí se me cruzan discos en la cabeza y como que los busco hasta que los encuentro. Cuando fui para pa Europa, después de 10 años de No haber ido andaba como una lista con, con varios discos y uno de esos era el primero de Stone Roses. Y encontré ese disco más encima de una edición especial, así como de color. Y nada, pues, emoción total, casi llorar. Contándole a todo el mundo, ay encontré el disco, no sé qué. Comparto esta pasión con muchos amigos y compartimos un montón de gustos y prestando, he conocido muchas cosas nuevas mi día siempre empieza y termina con música todo, todo el día música para mí igual como que me, me relaja mucho me inspira, me, me gusta Americanino presentó Surco en Rock and Pop